Eh, en primer lugar, eh, muchas gracias por la invitación, eh, no me quiero enrollar pero eh, estoy muy contento de presentar un estudio que nos lleva ocupando bastante tiempo desde el día, eh, pocos días de marzo, el estudio se llama MindCovid, lo hacemos unas 24 instituciones, yo voy a presentar en, en su nombre eh, eh, el MindCovid. Es un uh, acrónimo así, pues uh, competitivo dentro del ámbito internacional, pero es la medida del impacto uh, de la pandemia en la salud mental y en la estimación de necesidades de atención uh, en salud mental asociadas a esta, a esta uh, pandemia. Uh, eh, hay un número, 24 instituciones eh, que trabajan en este estudio. Eh, básicamente, ah, y cuenta, eh, quería mencionarlo porque es importante, con eh, el soporte eh, financiero del Instituto de Salud Carlos III. Eh, en una serie... Eh, eh, les voy a contar solo uno, pero hay una serie de estudios prospectivos de cohortes eh, en diversas eh, poblaciones con la, la finalidad de evaluar el impacto de la COVID en salud mental a nivel eh, del Estado español, identificar factores de riesgo y de protección de la aparición de trastornos mentales y o de la persistencia eh, de la mala salud mental. Eh, a lo largo del tiempo, en la medida que se pueda eh, continuar el estudio, de momento el estudio es de un año de duración, pero buscaremos la manera de que sea más largo. Eh, un eh, tercer aspecto importante es la cuantificación de las necesidades de atención en salud mental y ver el grado de cobertura y cómo hay factores que esa cobertura eh, lo facilita, la facilitan o uh, la dificultan. Hay eh, Tres eh, grandes eh, poblaciones que estamos estudiando, los profesionales sanitarios, los trabajadores sanitarios uh, y les presentaré datos de unos, unos 10.000 uh, trabajadores. Eh, Pacientes con COVID y contactos próximos a los pacientes, en total unos 2.500, y uh, la uh, población general adulta, otro estudio que no les puedo presentar uh, resultados, pero que también hemos completado una primera evaluación. Uh, Básicamente el estudio, eh, eh, en la mayoría de casos, eh, se hace una encuesta online, eh, una encuesta que se ha, les comentaré muy brevemente después. Eh, en algunos casos de dificultad eh, eh, en la población general o en pacientes, se hace eh, la versión telefónica de esta encuesta. Pero les, la que les voy a explicar en profesionales sanitarios es completamente online. Eh, básicamente un estudio inicial, un estudio a los tres eh, y teóricamente a los tres meses, pero que se ha ido, uh, puede ser que sea entre los tres y los cinco meses, y teóricamente a los seis meses, pero que puede ser que sea entre los seis y los ocho meses de seguimiento. Uh, estamos eh, habiendo recogido uh, basales de, de, de todas las poblaciones, pero analizando solo de algunas. Eh, ¿qué, ¿Qué queremos medir? Mm. Pues la salud mental, eh, pero muchos aspectos de la vivienda, del empleo, de la infección, uh, salud mental y funcionamiento psicológico, discapacidad y, y calidad de vida, entre otros. Y eh, en les detallaré en, en un momento eh, los, eh, algunas variables de interés. Ah, como digo, hay tres estudios. En uno, el estudio en eh, trabajadores eh, profesionales se hace en 18 centros del país, cubren a seis comunidades autónomas, eh, especialmente las de Madrid, las de Cataluña y el País Vasco, con menor representación eh, en eh, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla León. Ah, el estudio en pacientes se hace en algunos de esos centros donde participan también los, los profesionales y en la diapositiva lo que se ve es eh, eh, los nombres son los nombres de las instituciones cuyos profesionales participan, los nombres que tienen un subrayado o un fondo rosado son aquellos eh, centros que también estudiamos pacientes de esos centros y en azul sería todo el Estado español que es el elegible para el estudio de la población eh, general. Como les digo, uh, miramos aspectos sociodemográficos importantes, eh, entre otras revisiones utilizamos la de Brook y la de otros y, le, y otras revisiones eh, sistemáticas interesantísimas también de los factores de riesgo y de protección, e incluso para profesionales sanitarios en, en previos eh, desastres y previas pandemias. Eh, como digo, variables sociodemográficas, el estado de la infección por COVID, uh, Aspectos de salud mental que detallaré un poco más tarde, inmediatamente vamos, uso de servicios y tratamiento, aspectos relacionados en el trabajo, en los cambios del trabajo asociados a la COVID, especialmente relevante para los profesionales o los trabajadores sanitarios, especialmente importante para los pacientes es el de aislamiento y para los contactos el de la cuarentena. Uh, apoyo social, funcionamiento psicológico, calidad de vida. Estos son los grandes apartados. Les tengo que decir que las tres poblaciones, aunque sean diferentes, comparten el 98%, por, no, o, no sé si el 98%, pero el 95% de las preguntas son comunes porque nos interesa también eh, que nos sirvan uh, para entender mejor uh, el, los problemas de salud mental en, en todas las poblaciones. Ah, me centraré en los problemas, en los probables eh, trastornos mentales que hemos eh, estudiado, básicamente el de depresión mayor, la de ansiedad generalizada, estrés postraumático, ah, ataques de pánico y trastorno por uso de sustancias con instrumentos que son de cribaje, el PHQ8, el GAT7, el pcl 5 y que da una cierta probabilidad. Ah, hemos intentado replicar ...puntos de corte que nos permitan comparar con estudios previos y estudios eh, que han utilizado los, las puntuaciones globales. No pretendemos decir que estos son lo que vamos a ver. Eh, sabemos que la sensibilidad y la especificidad, ahora todo el mundo sabe lo que es sensibilidad y especificidad. Antes tenías que hacer una clase eh, y por qué es importante que la especificidad en estudios eh, poblacionales sea alta o muy alta, pero bueno, eh, eh, como aproximación a entidades clínicas de importancia, es un primer paso. Nosotros hemos hecho alguna otra cosa que después les comentaré eh, muy brevemente. Ah, nos vamos a centrar, por lo tanto, en profesionales sanitarios, en estos trastornos, y por ponerles solo un ejemplo de algunos, de algunos elementos o de algunas informaciones que recogemos en los eh, profesionales sanitarios, eh, aspectos de la a, actividad profesional, cómo ha cambiado desde el inicio de la pandemia en relación al número de horas semanales trabajadas, a, do, al sitio, a, la, a las tareas asignadas, a la movilización, al cambio de equipo, al lugar de trabajo, etcétera. Uh, y una... Una que ha resultado ser importante es aspectos sobre la coordinación, la comunicación, la cantidad de personal, la supervisión y la protección y la seguridad en relación a la exposición al virus de entre los trabajadores profesionales. Como les digo, los datos que les voy a presentar muy resumidamente corresponden a 9 más de 9.000 uh, trabajadores eh, sanitarios, datos completos de estos uh, de, trabajadores, uh, uh, que uh, tenemos um, pues una buena representación, una representación, digamos, que corresponde al marco muestral. No les he dicho, pero los trabajadores son invitados a través de, eh, fueron invitados a través de uh, la cuenta de correo institucional de cada institución y fueron invitados un máximo de tres veces. Estamos pensando, debemos de pensar que estábamos eh, haciendo el estudio entre mayo y, junio, y julio eh, y eh, competíamos con todas las informaciones que, eh, de seguridad y de, y, de, y de información de coordinación general y teníamos muy poca posibilidad de hacer recordatorios, este es un tema eh, importante, pero aún así digamos que eh, tenemos datos de bastantes personas y, y consideramos bastante representativos de la población a la que queríamos entrevistar, eh, que era o evaluar que era todos los trabajadores uh, de los centros eh, hospitalarios, algunos de atención primaria, más o menos la mitad. Eh, el 77% de las trabajadoras son mujeres, eh, el 44% auxiliares de enfermería o enfermeras, entre una cuarta parte de médicos, y uh, a algunos, una proporción importante, había, uh, había reportado algún trastorno mental antes de la pandemia y un 40% con cuidado de niños menores de 12 años. Uh, el 17%, el 17 tuvieron o un test positivo o habían estado hospitalizados por COVID y uh, un 25% habían estado en aislamiento por ser caso o en cuarentena por ser uh, uh, contacto. Estamos hablando de los trabajadores, de los 9.138 trabajadores. Y aquí lo que les presento es la prevalencia uh, de trastorno mental, de probable trastorno mental actual, uh, donde llama la atención, digamos, eh, um, este... Eh, 28% de eh, posible depresión mayor, eh, o sea, de puntuación de PHQ8 de 10 o más, a algo menor ansiedad, pánico y estrés postraumático, estrés postraumático casi que no da tiempo a que sea estrés postraumático por COVID, pero tiene una cierta reverberación con el estrés agudo, un 6,2, eh, una relativamente baja de trastorno por uso de sustancias y cualquiera de estos, de estos uh, Uh, trastornos lo presentaba el 46% de uh, los trabajadores uh, entre los meses de mayo y julio de eh, 2020. Uh, esta es, son la, es la misma información que, les, que, que la anterior pero dividida en dos grupos. Es decir, en verde están eh, los porcentajes de trastorno actual de los que realmente encontramos que padecían, por ejemplo, en, en la primera columna, de presión mayor. Uh, en verde es entre aquellos que uh, no habían tenido, declararon no haber tenido ningún trastorno mental antes de la pandemia, mm, ninguno de estos y alguno más que se preguntaba. Y en cambio, uh, en rojo eh, vemos el, la prevalencia en aquellos que habían tenido algún trastorno mental en, uh, antes de la pandemia. Y lo que pasa es, lo que se puede observar es que hay un aumento del doble, se multiplica por dos aproximadamente, de tal manera que en esta, en esta, grupo de, en esta agrupación de cualquier tipo de trastorno vemos que pasamos de un tercio, de, 33, de 40%, al 62%, casi dos tercios. De, de la población. Eh, eso es la prevalencia de cualquiera de estos trastornos en aquellos eh, trabajadores que antes de la pandemia habían tenido algún eh, trastorno eh, mental, depresión, ansiedad, cualquiera de estos y alguno más. Uh, por acabar con eh, esta presentación, nosotros pensamos... Eh, eh, les, les llevo a, la, a, la, a este total de aquí que ven aquí abajo, que pone total 40 y 22, son el 62% de los individuos, de los trabajadores, que, habiendo te, eh, que presentaban un trastorno mental, porque estoy fijándome solo en los, trastornos, en los trabajadores que habían tenido algún trastorno mental a lo largo de la vida antes de la pandemia, que hemos dicho que era un, un uh, uh, 62%. Eh, a todos, pero ahora me fijo en estos, eh, se les hizo una medición de eh, gravedad de la interferencia de la, de, del estado de salud sobre su vida eh, personal, sobre su vida laboral, sobre su vida social y eh, la, la escala eh, de Shijan. Y eh, aquellos que dijeron que la interferencia de su salud era muy severa o severa o muy severa, una escala de 7 a 10, o sea, de una escala de 0 a 10, eh, 7 o 10. Consideramos que son pacientes que, o personas que además de tener un probable trastorno mental tienen muy probablemente una necesidad de atención importante y fíjense que en este grupo una tercera parte, las prevalencias son muy altas, las prevalencias de trastorno, las prevalencias de necesidad muy probable de atención no lo son tantos pero no, no dejan de ser uh, muy importantes. Eh, les quería presentar más datos pero voy a pasar a las conclusiones eh, en beneficio de la, de la, eh, del tiempo. Y eh, lo que les quiero transmitir es que basados en este estudio de, de profesionales sanitarios, aunque sabemos, eh, tenemos algunos indicios por, por otros estudios, las otras poblaciones que estamos estudiando, podemos de, de decir que hay una muy alta prevalencia de trastornos mentales eh, probables actuales en los sanitarios durante la primera ola de la COVID, que la prevalencia de necesidad de atención es Alta, o sea, no es tan alta como la prevalencia de probables trastornos, pero es alta... Y es mucho más alta de la que nos hemos imaginado y de la que hemos estado manejando hasta ahora. De hecho, en muchos hospitales, en muchos centros de, de atención de salud, eh, se han tenido que montar dispositivos durante la primera oleada y eh, han sido muy útiles y también dramáticos. y, y, y bueno eh, bueno Ahora se planteaba lo que nos decía eh, la compañera anteriormente ¿no? eh, sobre... Eh, la importancia de atender o, o la demanda que puede haber y si no hay demanda, la necesidad que debe atenderse en el futuro. Eh, un mensaje que sí que les he enseñado eh, es que mm, hay que considerar a los trabajadores que eh, han tenido algún trastorno mental previo como un factor de riesgo muy importante y una población de riesgo a la cual eh, habrá que tener en cuenta a la hora de organizar los trabajos en situaciones de pandemia. Ese para, nos, para nosotros es el, el mensaje más importante, pero hay otros factores de riesgo que también son importantes. a igualdad de eh, trastornos mentales. El género femenino, como, como también se ha dicho en el estudio anterior. La edad joven, pensemos que aquí la, la edad acaba a los 65 años, más o menos la representación de la edad eh, en, en esta población. Y la edad joven, y toda la, la más joven más, peor, y la de intermedia algo, algo menos, pero también peor que, la, el de, que el grupo de mayor edad. Un, un, la sí, Es la última, es la última, estoy en la última. La exposición muy frecuente a los pacientes con COVID, uh, el aislamiento, la cuarentena por la infección uh, y la falta percibida de adecuación de la preparación de los centros o de la organización del trabajo. Eh, esos son factores que hemos aprendido que son importantes, son de cajón, son, pero podemos cuantificar eh, su importancia.